Si quieren perreo, pues entonces tengan. Oiga, mujeres, no se desesperen. Vamos hasta abajo, mami, ¿qué es lo que tú quieres? Es que no, Vamos es que no, va hasta abajo, mami, ¿qué es lo que tú es que quieres? Es que no, que es que no, que si quieren perrero, Una pues algotas grandotas rebotan, en algotas grandotas rebotan, en algotas grandotas rebotan, en algotas grandotas rebotan, en algotas grandotas rebotan. Pica pica, pica pica como pimienta, pica pica pica pica como pimienta. Por donde está el cargamento y te va por atrás, hay terreno de peso, te va por atrás, este suchai vacino, te vas por atrás, hay terreno de peso, te vas por atrás, este suchai vacino. Dime si esa gatita anda sola, dile que estoy loco por el chile, no me tiene la pistola, me tiene la pistola, no me tiene la pistola, no me tiene la pistola. Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada, Ningún bobo que le venga hablando pendeja' Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere, quiere, quiere vacilar Una grandotas rebotan, una albota, grandotas rebotan, una algota, grandotas rebotan, una gota, grandotas rebotan, una grandotas rebotan, una halbota, grandota, rebotan. Pieca, pieca, pieca, pieca pica, pieca, pieca, pica como pimienta, pica, pica, pica, pica como pimienta, pica pica, pica, pica como pimienta, pica pica, pica, pica como pimienta, te va por atrás por donde está el cargamento te va por atrás, al correo que te va por atrás -sola, Dile que estoy loco por vacilar Por más, Por quiere Por mi. Por me Por mi. Por me Por mi. Por me Por mi. Por no Por mi. Por mi. Por mi. Por mi. Por quiere Por mi. Por mi. Por mi. Por mi. Por mi. Por mi. Por te sin like, te sin like, sin te sin like, te sin sin like, sin like, te sin like, sin sin sin sin